Bueno, aquí no ha venido como quien dice a nadie, tú sabes. Porque aquí vino este señor, el papá, el Pacracio, Pacracio, que le llaman ahí, Merejo, vino Y por medio de él, y pidiendo a la comunidad y ayudándolo, pudo hacer esa callecita porque yo doné el pedazo. Porque dijeron, dije que el gobernador me lo había comprado. Mentira, el gobernador no me dio un rojo, no me dio por eso. Yo lo doné. Porque tengo una tía ahí en, en silla de ruedas, que un momento hay que sacarla de un pronto para un médico y no se podía sacar porque, ¿y cómo? Entonces entre yo y ellos también me ayudaron, tuve a, a donar porque ellos tienen un pedazo ahí también, más allácito. No, no, pues, bueno, pues pudieron hacer esa calle, pero aquí no ha venido nadie. ¿Y qué ¿No Ay, yo, pero yo misma mía, <coughs> ahí en mi casa esta, se, se le rajó el piso, que guste que ustedes vayan a verlo. ...y yo tengo temor, cuando tú ves que están esos truenos y eso... ...y esa agua grande, yo me mando para esa casa... ...porque es una casa, dique que es segura... Tuve que está lejos de Enrique, pero mira muchacha, yo le tengo miedo a eso... ...pero aquí no, aquí nada más viene, bueno el gobernador vino... ...ah, qué sé yo, qué sé yo, cuándo, que iban a comprar, que aquí estábamos, veis esta casa de ahí... ...la iban a comprar, ¿eh? para luego, de que hacer la calle por arriba... pero vuelve a buscar pluma no y no ha vuelto nunca para acá, ya te usaba.